Hola, es hola profe hola, favorito. Hola, hola pero que morena. Más hola, hermoso hola. de todos. Ni el amor de mis amores. <risa> claro que sí, que somos nuestros amores. Claro que sí. Fíjate que traigo un montón de angustia, pero ya después te contaré. Bueno. Ay, qué bueno que ya empezó la clase. Ya fui a saludar al otro grupo. Allá Jordi y Lola, ya los extraño, pero fíjate que traigo mucho trabajo y apenas no me alcanza el tiempo ni para dormir, entre todo lo que traigo, gracias a Dios llegó trabajo y ahorita andamos peleando más trabajo, Muy bien. si todo va en orden, que yo así quiero que vaya en orden, ni siquiera lo quiero dudar, va a ir en orden, este, este año voy a cerrarlo económicamente creo que bien y el año que viene tiene que ser mejor y de aquí para adelante, porque tengo 10 años para económicamente sacar las cosas. Para, para poder todavía a los 60 tener energía para poder viajar y hacer cosas. Qué porque ya a los Para que entren Exacto. las cosas, no para sacarlas. Sí, para que entre. Ay, ay, ¿para mira, qué? te lo puedo no, decir porque está Lucidia y está Débora, y ambas están en el, en el curso. Dejen de sentirse sin falla, que quieren que todo salga, que entre. Entre, que entre, que todo entre. Sí. Sí. Gracias. Entre. Hola, Débora. Vamos a, hola, hola, Lucía. a poner las para que entre. Hay que abrir la puerta grande, grande para que entre. Pero... Hola. ¿Qué? Pero te agradezco mucho tu gentileza siempre. Voy a aprovechar. Eh, poquitos eh, para no interrumpir, man. gracias, Vero. Eres muy especial, gracias. Te quiero. Vale. Se ha hecho un grupo muy bonito, Marce. Te agradezco porque el grupo que tenemos nosotros es, está pasando algo muy mágico. Y y sí, se ha hecho un grupo muy y bonito. Que, y, y, y ese grupo se tiene que agrandar, tiene que llegar a ser de 17. O sea, todos los grupos. Después tienen que integrarse. Pero bueno. Que espero que eh, sí, que sí sea. Cortamos la conversación acá, que ya hay gente que no está, eh, que está en el nivel inicial. Hola Silvia Fanny Funes, hola Manuel Dean, hola Sophie Green. Eh, hola Marcelo. Eh, son de cortamos la conversación acá, pero no estábamos hablando de nada oculto. Pero eso pertenece a otro taller eh, y que es avanzado. Y entonces ustedes lo que vienen es a aprender astrología básica inicial. Y, eh, y a eso vamos. Buenas ¿sí? eh... tardes y muchas gracias por eso. Porque a veces cuando uno escucha cosas que no entiende mucho, es como que se desanima un poco porque... Es como que si estoy en nivel inicial y, y es como que uno quiere entender y dice, ay, ¿por qué no entiendo? ¿Por qué no entiendo? Gracias. suela ¿No suele saber que yo tengo en nivel inicial un año? <ríe> que digo Sin entender mucho. <ríe> bueno, es un juego eso, entonces. ¿Entendés? ¿Entendés? Me están echando a la gente del nivel inicial. Se van a desanimar si le dicen eso. No, porque la que aquí la que es cabeza dura soy yo, los demás. Yo los veo, cómo avanzan bien rápido, me sorprenden. Estoy admirada, pero eso es porque tú eres muy buen maestro. Bueno, gracias. Eh, bueno. Eh, somos poquitos hoy. Se ve que Jordi, nada, lo quieren más allá. Ah, me voy a fijar cuántos participantes están con Jordi. Celoso porque si sí tiene varios. Ah, siete participantes, Jordi. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me va ganando por dos participantes. Dos. Te dije, no veas, no veas. <ríe> bueno. eh, A ver cómo termina. Termina ganando Marcelo. Esperen y verán. Bueno, esperemos, esperemos. Eh, se me ocurrió hoy como tenemos que hablar de eh, la clase anterior. Vimos el... Eh, esperen que lo comparto... En la clase anterior, que fue la 7, esta es la 8, de 14, que vamos a dar de nivel inicial, eh, lo que vimos fue al Sol, a la Luna, a Mercurio y a Venus sí, eh, en, en las casas porque ya los habíamos visto en los signos ahora lo vamos a ver en las casas o sea, lo vimos en las casas eh, en esta clase que yo nuevamente le pido disculpas por haber subido tarde los videos, los subí ayer los cuatro ahora ya me enseñaron cómo programar entonces yo este domingo voy a subir los cuatro correspondientes a esta a la semana que viene pero los voy a programar para que suban en determinado momento eh, entonces eh, nos tocaría ver hoy las dudas que hayan tenido Si pudieron ver los videos el, eh, Marte en las casas, Júpiter en las casas Saturno en las casas y Urano en las casas Ahora bien Ustedes ya, eh, ya vieron eh, lo que significa eh, estos planetas en cada uno de los signos y ya vieron ahí se conectó Marcela bienvenida Marcela eh, te, te hago una pregunta Marcela eh ¿Vos sos Marcela Molina? Hola, hola, hola, buenas tardes. Hola, profe. Sí, sí, soy Marcela Molina. Ah, Marcela Molina. Soy Marcela Molina. Muchas gracias por el aporte que hiciste a la enseñanza. Te agradezco muchísimo. Por favor, por favor. Eh, lo que vos nos brindás es eh, eh, solo... Eh, no sé, algo simbólico porque lo que vos nos das a mano llena eh, no tiene precio tiene valor gracias. te lo agradezco infinitamente infinitamente muchas gracias, gracias, gracias eh... así que acá estoy aprendiendo astro de tu mano Me parece después muy... de haberme resi... después de haberme resistido años a la astro de pronto estoy eh, aprendiendo con vos y estoy en otro grupo también eh, aprendiendo astro y digamos la, la verbalización, el lenguaje astrológico. Muy bien. Sobre todo, haciéndome. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Un abrazo inmenso. Gracias a vos. Acá Uy. sigo. Ah, Uy, perdón, sí. eh, ¿puedo otra palabra? Quiero meterle pila a este curso porque acá es para recibirse. Eh, a mí, a este curso me invitó Débora, Débora Maestre. Ajá. Sí, ahí está. Débora. Y cuando, cuando me invitó, me dijo: eh, empieza tal día y termina el 26 de noviembre. Y yo. El 26 de noviembre es mi cumpleaños, por eso tengo me tengo hecha esa propuesta de terminar para el 26 de noviembre, regalarme, bien. ser astróloga para ese día. Voy a cumplir 54 ese día. Ah, mira. Así que estoy Uno más firme que estudiando. Uno más que yo. Bueno, sí, sí, sí, por acá, más o menos, de la generación. Somos de la generación de Plutón en Virgo. Eh, Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Acá voy a estar siguiéndote no, al pie del cañón. Muchas gracias, gracias, gracias, gracias. Cierro micrófono. Bueno. bueno, entonces les decía, ustedes ya saben qué es lo que representa cada signo, porque eso es de lo que más vieron. Eh, y de lo que más o menos todo el mundo O oh, no todo el mundo, pero la gran mayoría maneja eh, Los signos O sea, si yo les digo Aries, les digo Tauro, Géminis, Cáncer Más o menos cada uno se ubica En qué significa Qué, qué, qué, qué carga energética Tiene cada uno de, de esos signos eh, signos o constelaciones del zodíaco eh, tal vez están más desacostumbrados a trabajar con casas pero eh, las casas es muy fácil si ¿sí? ustedes se hacen su propia eh, regla mnemotécnica ¿sí? eh, para acordarse o sea yo, por ejemplo, siempre las relaciono, las casas, acá voy a mostrar mi carta, siempre trabajo con mi carta, porque a menos que me lo permitan eh, algunos de ustedes, eh, no me parece correcto mostrar la carta de ustedes. Eh, entonces... Eh, Puedes usar mi carta eh, cuando quieras. Bien, Estás autorizado bien, bien, totalmente. Buenísimo. Eh, entonces, yo relaciono las casas por eje. O sea, casa 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. Y es la manera más fácil de acordarse. Porque si la 1 es el yo soy, las 7 van a ser ellos son. O sea, está la pareja, los socios, los socios económicos ¿sí? La casa 2 es la casa de los eh, del yo tengo De los bienes materiales, también es la casa de los valores De los valores no solo materiales, sino como persona Porque está dentro de las seis primeras casas, que son las casas personales entonces, este es mi dinero, esto es mis valores como persona, eh, también valores económicos, materiales. Y la opuesta, la casa 8, tiene que ver con los valores del otro. Por eso también están las transformaciones, la sexualidad, eh, ¿sí? En la casa 8, Porque tiene que ver en esa unión con el otro, ¿sí? La casa 3 está relacionada con yo me comunico, o sea, cómo me comunico, cuál es mi forma de comunicarme. Eh, también tiene que ver con hermanos, con parientes muy cercanos, con amigos muy íntimos, ¿sí? Pero no importa que se acuerden de todo eso, importa que tengan esa palabra clave, yo me comunico. También tiene que ver con los estudios primarios, no de, de primaria como en Argentina, de, de primer grado a séptimo grado, como era en mi época, eh, sino primarios por terrenales. ¿sí? Mientras que la casa nueve tiene que ver con el extranjero, con otros modos de comunicarse, con otras culturas, con aprendizaje filosófico con la alta o el alto aprendizaje, ¿sí? con lo que puedo aprender de los otros. La casa 4 es la casa del hogar, del origen, es la madre también en algunos casos, eh, todo eso está en casa 4, por lo tanto en casa 10 va a estar todo lo que tenga que ver con fuera del hogar, o sea profesión, brillo, destino, eh, en la sociedad como me inserto como cuáles son los temas de mi interés que estén fuera de mi casa ¿sí? de mi hogar digo eh, casa 5 la casa de los hijos la casa del niño interior la casa de la creatividad por excelencia la casa de los amantes por lo tanto la casa 11 es la casa de los amigos, es la casa de la sociedad, es la casa de la comunidad. ¿sí? La casa 6 es el trabajo y la salud. Por lo tanto, la casa 12 es una casa completamente interna. O sea, es el psiquismo mismo, es la casa de los encierros. Eh, es la casa de eh, los autoencierros es la casa de la la casa que representa las cárceles, los monasterios es, un, es la casa que representa el psiquismo mientras que la casa 6 representa lo físico entonces ¿qué es en astrología una casa? es un escenario ¿y qué es un signo? es la energía que tiene ese escenario es el guión de una obra de teatro Mientras que la casa es la puesta en escena. O sea, por ejemplo, la casa 1 es el escenario del yo soy. Entonces, la energía que yo tengo, el guión que yo tengo para esta encarnación, es la de Leo. ¿Sí? Y entonces trato de mostrarme... Me gusta que, eh, que me digan cosas lindas, que eh, me gusta caerle bien a todo el mundo y a veces me doy cuenta de que, no, que es imposible, pero a veces no me doy cuenta. <risa> ¿Sí? Ascendente Leo, en definitiva. Eh, entonces, teniendo en claro eso, es mucho más fácil ubicar la energía del planeta tanto en el signo como en la casa entonces a mí se me ocurrió que puede ser bueno a lo mejor no probamos esta clase eh, pero a lo mejor puede ser bueno hablar de la mitología que eh, que que está unida a ese planeta y yo les voy a pedir que ustedes hagan un trabajo ¿Sí? los que quieran, ¿eh? no es obligación acá nadie está obligado esta es una enseñanza completa, completamente libre eh, nadie está obligado a hacer nada. O sea, todos entran en el momento que gustan, se van en el momento que gustan, eh, son libres de hacerlo. Pero <coughs> yo se los aconsejo porque eso les va a servir a ustedes. Eh, entonces, si quieren hacerlo público el trabajo, lo pueden subir, por ejemplo, cuando yo suba el video de esta clase número 8, lo pueden subir como un comentario, como si estuvieran comentando la clase número 8. Eh, si no quieren hacerlo público, lo pueden hacer para ustedes en sus casas. Pero entonces... El primer planeta que íbamos a ver hoy es el último de los planetas personales, que es Marte. O sea, los que están más cerca de nosotros. El Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Esos son los tres planetas personales. Después tenemos... Dos planetas Que se llaman fronterizos A mí me gusta llamarlos fronterizos eh, Porque crean Una frontera Entre los, gracias a ellos dos eh, Hacen Una suerte de frontera Que nos protege De amenazas externas Al planeta Tierra De que lleguen meteoritos De que lleguen eh, Cosas que están en el espacio ellos son Júpiter y Saturno como Júpiter sobre todo Júpiter es tan grande tan grande, su masa es tan grande que cualquier cosa que pasa cualquier meteorito, cualquier cosa que pasa se pega a, eh, a, a Júpiter y entonces termina no pasando o se hace como una suerte de imán. Eh, y después están los planetas exteriores, Urano, Neptuno y Plutón, eh, que son los que más alejados están, son los que mm, más tardan en dar una vuelta al Zodíaco, eh, por lo tanto son generacionales, porque se quedan más tiempo en cada signo. Entonces es muy normal, como yo le decía a, a Marcela recién, somos de la misma generación de Plutón en Virgo. Pues Plutón en Virgo estuvo desde el 50 y pico, 52 creo que fue, hasta el 72, algo por el estilo, 73 creo que todavía estaba Plutón en Virgo. Eh, Entonces, cada, cada planeta eh, Indica algo A mí me gusta contar A mí me gusta mucho la mitología Pero me gusta es, esa mitología Que yo le, le agrego cosas La hago más amena Porque si no, la verdad es, La mitología en sí misma Leer Mitología es aburridísimo. Lo que pasa es que bueno, yo le voy poniendo aditivos a eso eh, eh, y se va haciendo divertida para mí. A lo mejor a ustedes los aburro o a algunos de ustedes les parecerá divertido y a otros no. Pero bueno, a mí me gusta. <ríe> Eh, pero vamos a eh, hablar entonces hoy De la mitología de Marte, de Júpiter, de Saturno y de eh, Urano A Urano lo vamos a dejar por fuera Hoy vamos a hablar de Marte, Júpiter y Saturno eh, y ahora no lo vamos a dejar para después verlo con Neptuno y Plutón ¿de qué les sirve saber esta parte de mitología? en realidad no les sirve de gran cosa a nivel astrológico pero sí les va a servir para que se les fije el concepto de lo que puede llegar a significar eh, ese, ese planeta en general. Y entonces cuando tienen que hacer esa combinación entre casa y signo, ¿sí? Y la energía planetaria les va a ser más sencillo, ¿sí? Entonces voy a empezar contándoles la, la historia de Saturno. Saturno en astrología está eh, considerado el gran maléfico. No porque sea malo en sí mismo, eh, sino porque Saturno en la mitología griega fue Cronos. Saturno es en la mitología romana. Y Cronos, igual que Saturno, es el señor del tiempo. Entonces es el maestro, es el estructurado, es el agricultor también y ahora les voy a contar por qué es el agricultor. Eh, y, eh, y entonces representa como todo lo que cuesta trabajo, por eso se considera el, el gran maleficio. Mientras que Júpiter representa el gran benéfico. Porque Júpiter en la mitología griega era Zeus. Zeus era el dios del Olimpo, el gran dios del Olimpo. Y <coughs> el Olimpo era el lugar de los dioses y él reinaba ahí. Eh... Y... y Júpiter. Es el expansivo, es el que todo lo que toca lo expande. Eh, y por eso se considera el gran benéfico. Pero además se considera el gran benéfico porque fue el que de alguna manera liberó a los dioses de las garras de Saturno. Resulta ser que... Eh, Saturno se casa con Rea. Rea era hija de Urano y Gea. Pero por ahora lo vamos a dejar de, de lado esa parte. Gea es eh, la Tierra. Eh, y Saturno se casa con Rea y empieza a tener hijos. Cada vez que tenía un hijo... Eh, Rea, él se lo comía. Claro, al comerse al hijo, lo que él hacía era prolongar su tiempo, ¿sí? Por eso es el dios del tiempo, Cronos. Eh, bueno, hasta que un día Rea se cansa porque Rea decía, hablaba con Gea, con su mamá, con la tierra y decía, no puede ser que yo no pueda criar un hijo, no sé qué. Entonces, la madre Gea, la madre de Rea, o sea, la suegra de Saturno, le dice, "Mira, vamos a hacer una cosa. Ahora cuando tengas este hijo del que estás embarazada, eh yo te voy a dar una piedra Claro, la tierra Sea eh, Te voy a dar una piedra, la vas a envolver Y se la vas a entregar a Saturno Y que se coma la piedra Y entonces venís Y escondés en mis entrañas O sea, en una cueva A tu hijo A mi nieto Y yo le pongo ahí una cabra Para que lo críe para que se cría leche de cabra. Y unas ninfas, para que lo cuiden. Entonces, cuando nace ese hijo, era Júpiter. Júpiter es hijo de Saturno y de Rea. Era Júpiter. Y entonces nace Júpiter y... Eh, y hacen eso le da una piedra Saturno se come la piedra pensando que era el hijo y eh, es, esconden a Júpiter en una cueva una vez que, que estaba escondido el bebé lo alimentan a leche de cabra y entonces claro crece fuerte era re grandote, super fuerte el expansivo y y entonces una vez que creció salió se enfrentó a su padre, a Saturno eh, lo destronó Saturno hasta ese momento era el rey del Olimpo aparte del único habitante porque a los otros se los comía eh, le abrió el estómago sacó a sus hermanos y, y hermanas eh, de dentro de Saturno y lo mandó a la Tierra, exiliado a la Tierra, a Gea, o sea, lo mandó con su esposa. Y por eso, Saturno también es el agricultor, que yo les dije, les iba a decir por qué era el agricultor también. Eh, y así entonces, Júpiter, Zeus, Eh, gobierna en el Olimpo y por eso se considera el gran benefactor porque fue el que liberó a todos sus hermanos de las garras de eh, o del estómago, no de las garras de, de Saturno y bueno, entre ellos libera a una hermana Ustedes saben que en mitología pasa de todo eh, Peor que una telenovela eh, La mitología Juno En la mitología eh, eh, Romana Eras En la mitología Griega Pero ambas diosas del matrimonio Entonces Júpiter ¿Me siguen? Ya les dije La mitología de Saturno Y de Júpiter Ahora estoy empezando con la de Júpiter Y, y entonces Júpiter eh, Se enamora de su hermana Juno eh, Diosa del matrimonio Y, y se casa ella era la diosa del matrimonio, ella necesitaba casarse. Pero Júpiter, así como es de expansivo, por su propia impronta, por su, porque siempre tiene que estar expandiéndose, no podía serle fiel. No podía serle fiel de ninguna manera. Y entonces, andaba con una y con otra peor que en una telenovela bueno la cosa que eh, en un momento Juno le dice mira, no, no esto no va más eh, yo estoy cansada de que me seas infiel eh, y entonces él intenta, hace el intento de serle fiel, porque la amaba de verdad. Intenta serle fiel. ¿Qué es lo que sucede? Que de un pensamiento infiel de él, nace Mercurio. Por eso Mercurio es el dios del pensamiento. De la inteligencia, de, de, de la mente. Porque es un pensamiento impuro que tiene Júpiter que nace Mercurio. Ahora bien, de Júpiter y Juno, uno de los hijos que tienen es Marte, el dios de la guerra. El dios de la guerra El dios de la violencia El dios de eh, de, de lo rápido De la rapidez Del eh, Del ya eh, Marte No me puedo acordar ahora Cómo se llamaba la esposa de él Pero Marte era El amante de Venus Con quienes Tienen dos hijos ¿Sí? Uno de los hijos que tienen Es Timor Que es el temor De ahí viene temor La palabra temor eh, porque Marte es un guerrero temible, es la fuerza, es la energía viva. Entonces yo digo, según la mitología, Me fijo, por ejemplo, en mi carta natal y, y digo, bueno, donde yo tenga a Marte, voy a tener siempre una guerra, porque Marte es el guerrero. Va a ser un combate interno, nunca externo. Pero va a ser un combate. Siempre está en guerra, en combate Marte. Ahora, yo lo tengo dentro de la casa 2. La casa del yo tengo. La casa de los valores. La casa de lo económico. La casa de lo, eh, los valores eh, como persona ¿Sí? entonces yo siempre voy a estar en combate interno con eso para lograr que el equilibrio, porque está en Libra siempre voy a estar buscando el equilibrio siempre voy a estar buscando el equilibrio ¿Se entendió? ¿Le gustó esta clase? Totalmente, Marcelo. Muy bonita. ¿Les parece? Muy como... hacer... yo, yo. Hola, Martita. Llegaste. Me... Me eh, que... eh, mirá, <risa> no, no te me de la hora. Bueno, a ver. Eh, Vamos va a hablar por turnos. Débora... Claro, porque me encantó, me encantó la clase. Porque me gusta mucho cómo pones bueno, los cuentos de la mitología y además siento que sirve para hacer las reflexiones muy bien. bien. Okay. Sophie Green. Digo, fascinó... Sí, Sophie, perdón. <risa> me fascinó la clase, me gustó muchísima la narración que hiciste y eso nos ayuda mucho, pues, para precisamente para ver los planetas, cómo pueden estar influyendo en cada uno de nosotros. ¿Mm? Bien, bien, bien. Me encantó. Bien, mm. Me alegro. Yo más que nada les estoy preguntando por, por eso mismo, o sea, para ver si las próximas clases que quedan eh, las hacemos así, desde el lugar de los mitos, si les es más fácil grabárselos o no. Marcela, quieres decir algo? Mi permiso. Sí, sí, sí. sí. Eh, hermosa las clases así. Eh, la verdad que yo voy tomando apunte de todo lo que vas diciendo. También me pongo con los videos y tomo apunte. Eh, bueno, estoy muy motivada, muy movilizada con la astrología. Me encanta. Me y me encanta de esta forma aprenderlo así. Porque también es una ayuda a memoria. Claro. Y de ahí vamos. Por ejemplo, yo tengo Marte en Capricornio. Eh, tengo a... Cuando empezaste que hablabas de, de Saturno, lo tengo en Aries. Uh -huh. Y bueno, y voy como asociando esas cosas que vos decís con el signo. Y bueno, creo que me voy gestando como, como astróloga. Gracias, gracias, gracias. Bien. Cierro micrófono. ¿Ve por yo el... también tengo Saturno en Aries. Sí, yo también tengo Saturno en Aries. ¿Qué es lo que, por ejemplo, eh, en mi caso, que te tenemos la carta ahí a la vista, eh, estaría haciendo ese Saturno en Aries? No, pues la... de... Permiso, sí. Ah. sí, a ver, Martita. Que sí, Aries es en la cabeza. Sí, bien, Débora. Pero, pues, creo que creo que Saturno ahí es como que ayuda a aunquear un poco a Aries, a como más orden. Bien, Marcela. Eh, permiso. Eh, bueno, aparte también tengo mi ascendente en Aries. Así que creo que es, eh, para mí, Saturno en Aries es... Eh, eh, es ese yo soy, es eh, afrontar la vida como muy racionalmente. Eh, creo que muy pensante, creo que eso me hace Saturno en Aries. Bien. Silvia. Y creo que ese Saturno en Aries es un, esa contradicción, ese desafío de... Eh, de aprender a ser paciente, ¿no? A, a desarrollar un poquito de, de parar la pelota, de no ser tan este, tan impetuoso. Claro. Yo no les voy a decir Sería que... más. Ahora... A mí me hace muy responsable en el trabajo. Es decir, todo lo que yo hago o lo que. Lo... Con lo que yo me comprometo, lo tengo que cumplir a baja tabla. ¿Sí o sí. Bien. Les voy a explicar esto que se les va a quedar grabado para siempre. Lo que pasa que ahí Saturno ¿sí? se está comiendo al, a Marte. Al estar en Aries, a Aries lo rige Marte. Entonces al que se está comiendo Saturno, y esto no se lo van a olvidar más, es al impetuoso, al que va al frente, al que no piensa las cosas, al que no mide las, las consecuencias y entonces lo hace responsable. ¿Ven cómo con los cuentitos mitológicos nos podemos ir ayudando? Marcelo, en ese caso, sí. por ejemplo, Saturno en aire, Aries. Sí. Eh, sí se, re, se refiere a una persona dominante, ¿verdad? No, no, más que ¿No? dominante, eh, o sea, muy responsable, sí, como decía Martita. Eh, okay. Pero justamente al, al dominante prepotente, que es, eh, que es Aries, eh, no porque los arianos sean dominantes o prepotentes, ¿sí? Quiero aclarar esto, eh, sino que Son Aries, Aries, claro, Aries representa eh, la juventud, representa la, la, la infancia, como somos cuando somos chicos, sí, que somos dominantes y somos prepotentes, pero sin, eh, no por malicia, sino porque eso es la juventud, eso es la adolescencia, eso, todo eso es Aries. Eh, eh, ahí Saturno se lo está comiendo todo eso. Acuérdense, Saturno se comía a los dioses que nacían de él y, y Rea, a sus propios hijos. Entonces, está poniéndole toda su, eh, su impronta a ese signo. Entonces, le, le está poniendo no límites. ¿Sí? Realmente lo que yo pienso que hace ahí Saturno es controlar los impulsos de Aries, ¿no? Claro. Porque los arianos son muy impulsivos y entonces eh, lo que hace Saturno es detenerlo y decir, piensa dos veces antes de actuar, porque tus impulsos te pueden traer malas consecuencias, porque así somos los arianos, ¿no? Entonces es una imposición, y un, es un, un autocontrol que te está metiendo ahí Saturno para que no tengas malas experiencias. Y más está en Casa 8, que es la, la casa del, del, del, del deseo, en donde uno a veces se impulsa más porque va por las cosas que quiere y no se detiene a pensar. ¿no? Uh -huh. Perfectamente leído sobre mi carta. Bueno, <risa> gente, me encanta. Solo tengo la casa 6, que es el servicio, es por el la, trabajo. Por eso la, la hiperresponsabilidad con el trabajo. Eh, gente eh, tengo que despedirme porque a las 18 horas tengo otra actividad eh, pero nada, nos volvemos a encontrar el próximo viernes eh, el próximo viernes entonces vamos a ver ya a Urano, Neptuno y Plutón en las casas y, eh, y va a ser aparte la clase 9 de 14 eh, o sea que nos van a quedar cinco clases en las que vamos a ver aspectos, cómo se forman los aspectos y después vamos a practicar. Eh, así el 26 les puedo dar... El... ¿Cuál es la tarea que nos ibas a proponer? La tarea es... Ah, me acordaba de eso porque lo había anotado, un ejercicio dijiste. Ay, no se los dije al final, soy un desastre. No, no, no, soy un desastre, me voy por las ramas, soy un desastre. Lo que les dije es que pensando en el 17, sí, que agarren su Marte, su Saturno, su Júpiter y su Saturno. El de las cartas de ustedes y que hagan este ejercicio que acabo de hacer yo en mi carta con Marte y con Júpiter. Eh, se los estaba dando como ejemplo para que lo hagan, lo, lo escriban. ¿Sí? O sea, ¿a quién se come Saturno? Sería la propuesta. Eh, ¿sí? ¿Qué es lo que se está comiendo ahí Saturno? y le está poniendo sin pronta. Bueno, gente, gracias por Listo, haber Marcelo. estado. les mando un abrazo enorme, los quiero mucho a todos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes y eh, lunes, el martes, el miércoles, el jueves, estamos siempre eh, hablando de astrología. Chao, hasta la próxima. Chao, Marcelo, gracias.